Sean bienvenidos a este nuevo canal espero que estén súper súper pero súper bien y bueno chicos en, antes, antes de decirle lo que vamos a hacer en este video no olviden de darle muchos likes y suscribirse y bueno chicos en este video se trata de que yo les voy a decir estén algunas cosas sobre mí y después detrás de cámara me van a hacer como preguntas y yo las tengo que responder y les voy a decir de qué se trata este canal bueno chicos este canal se trata de Venezuela y tengo nueve años. Y me encanta mucho dibujar, me encanta hacer mucho vídeo y desde pequeña siempre he querido ser futuro. Una de mis hermanas se llama Luisiana. Eh, ahorita mismo no ando en mi país, ando en otro país que se llama Panamá. Bueno, sí. Este, después en otro video yo les voy a decir cómo, este, cómo me vine, en qué lugares estuve y todo eso. Y bueno, después de ahí ya va a quedar muy largo pero va a ver la segunda parte así que si le dan muchos likes y se suscriben este yo voy a estar haciendo la segunda parte y bueno es eso y bueno no solo voy a esperar hasta que llega la segunda parte no ese sí voy a esperar que llegue hasta la segunda parte pero los demás voy a hacer estando haciendo otros videos para que sepan y bueno chicos hasta aquí fue el video de hoy si les ha gustado no olviden de darle y suscribirse y bueno mis luxis, nos vemos en el próximo vídeo de la próxima semana o el próximo día así que